Sí, le, le hay un... escúchelo bien, canta bien, ¿me da le gusta? Ah, es igual, a la puta canta bien. ¿Estás de tienda? Mira ahorita sí, parece, pero no estoy seguro que es aquel rancherito que vino aquí. Ah, no, este no es rancherito No puedes. Estás equivocado con sí, sí, yo no. me equivoqué, pero ese canta mejor. <risa> más, más calidad, más <risa> de expresado, más, sí, sí, sí. que no tenga vergüenza en la cara, dijo puta <risa> Mira. ¿Qué, ¿Qué estás pensando, eh, Rancherito, de que están diciendo los comentarios ahí? Se rumora de que somos novios, dicen. Enamorados, de repente enamorados, pero no sé por qué sacan esas conclusiones. Pues no sé, sí, de hecho, se sí estaba viendo en los comentarios que andaban diciendo que usted y yo éramos novios y que. Yo, yo estaba comiendo bien y todo eso, ¿no? pues, Pero, que comía ¿sí? ¿Cómo fue la historia que me contaste? Estaba diciendo que estabas comiendo, ¿va? ¿no? Sí, es que lo que pasa es que yo andaba comiendo en un comedor allá, en la plaza en Carchá, y estaba comiendo y cuando me cayó una, un mensajito. Primero me estaba llamando, no le contestaba, después me cayó el mensajito y, y me decían, hola Rancherito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va con tu novia la, la Evelyn? Ajá y que andaban diciendo de que es tu y me imagino que estás comiendo bien me dijo pero dije yo de plano me estará viendo por ahí dije yo, porque qué casualidad que yo estaba comiendo ahí mi un, un, un cal... nunca te comí. Ajá, entonces pero me quedé viendo así en todos lugares me anda vigilando aquí me anda vigilando dije yo ah, entonces, pero qué raro dije yo, pero por qué le dije yo. ah no es que mira me mandó una foto así. Eso, eso, eso estás comiendo wow. a mí". no le entendí nada al tema le, ya no le quise responder y así se quedó. Tú dices, su inocencia, yo sí le comprendí. ¿Y qué? ¿Qué vamos a concluir con eso? ¿Qué andan diciendo? Pues eh, para, que, para que la gente se quede, claro, pues y que sepa la verdad, ¿no? O sea, todo lo que andan diciendo es falso, señor. Pero estaba sí, diciendo que ibas a regalar algo para el 14. Sí, cabal. Vamos a ver qué le vamos a regalar aquí. A ver qué conseguimos ahí algo. Ya sabes mis gustos. Sí, ya, me, ya, ya sé qué gustos, qué, qué gustos tiene ella. Vamos a ver qué le regalamos ahí. Está bueno entonces. Ya Jesús. Jesús. Jesús. Jesús. La casa, por esto es, sí, mire qué, qué aprecio me tienen los pisados Ellos quieren que ¿Ah? yo chime porque esto para eso sirve. Para eso. Para chimar. Pues... Ay, mire, vienen varios, si Sí, le echamos ver a esto. Dale, quítate, dale. Ay, Ay ¿por no? qué no? Si uno quiere estar todavía chimando. <risa> sí. Qué bueno. Mira. Mire qué tipo más <risa> de huevo que me mandó todo este frasquerito. A ver, a ver, si ¿nadie no lo vuela con tantos frascos? Vamos a ver, ¿qué <risa> ¿Para dónde? ¿Para Pero vos? sí los voy a usar. ¿A ¿Los voy a usar. ¿Yo? ¿Sí? Sí, ¿sí? Mire pues, eh, aquí hay otra tarjetita. Dice, mire, dice que cien que tal aquí para que usted vaya a un hotel, dice ¿va? y lleve a su pareja. Lo único que está en Chiquimula. Ah, la gran porque... No, hasta allá no voy, qué? Te... No, no, muy lejos. Muy lejos va. Muy lejos. ¿Por qué lo hicieron así que no podía aquí en el pueblo? Ay, ¿no? Aquí ¿verdad? Aquí sí estaba bueno porque... fácil ah. conseguía un culo sí. y llevarla a chimar ahí. Pero aquí ya no, hasta allá no. no bien, hombre. Pues yo lo de ahí se la voy a dejar a ver qué hace usted con ella, ¿ves? Pero con eso usted solo entra y la paga ahí, y ya. Pues. ya, ya, ya chimo. Ajá. Solo que vaya yo solo y me haga una paja. No, madre.